Hola amigos de YouTube, en este video vamos a ver cómo editar diferentes muestras de audio en un solo editor, en una sola pantalla, tal como lo vimos en el video de edición de notas media de diferentes pistas, aquí también podemos hacer exactamente lo mismo, para ello nos vamos a ir a la vista Edit, y aquí vamos a darle clic a este icono, Y de esta manera podemos ver todos los clips de audio de todas las pistas de audio. Actualmente nada más están seleccionadas la pista de audio 1 y la pista de audio 3. Pero podemos habilitar más dando clic a cualquiera de estos iconos con forma de un ojo. Y podemos ver diferentes pistas de audio en una sola pantalla. Y puedo continuar editando en tiempo real y también podemos bloquear pistas que no queremos editar accidentalmente para nada más concentrarnos en una sola por ejemplo esta vamos a duplicarlo este vamos a seleccionar otro onset me gusta. Puedo duplicarlo, las veces que quiera, reversearlo, son un poco extraño pero la idea es que ustedes puedan utilizar estas herramientas para que sea más creativa su producción, su edición. y Como pueden ver en tiempo real puedo estar editando todas las pistas de audio, todos los eventos de audio de diferentes pistas en una sola pantalla. O mostrar u ocultar diferentes pistas y como en el video de las notas MIDI de edición de múltiples pistas también tenemos esta opción de clips que nada más nos va a poner aquí las capas de los clips que están seleccionados yo voy a seleccionar todos los clips para agregarlas a todas las capas y aquí están todas las capas ya de los clips seleccionados y también tenemos la opción de bloquearlos y nada más utilizar los que a mí me interesan esto es muy útil por ejemplo si queremos nada más trabajar con cierto número de clips que nada más nosotros seleccionemos por ejemplo nada más quisiera yo trabajar con este y con este y ahora sí nada más tengo estas dos muestras de audio o estos dos clips que se llaman eventos de audio. Vamos a escucharlo. Aquí por ejemplo no le he hecho a split onsets para poder duplicar por ejemplo este kick. también lo voy a duplicar pero el último lo voy a dar reverse, ahora sí y ya con estas herramientas de edición nosotros ya podemos editar rápidamente cualquier clip de audio de múltiples pistas y poder este hacer trabajos más creativos